Bienvenidos a este nuevo video de Excel Mini Apps. Hoy les traemos una nueva mini aplicación, esta idea que llamamos control de acceso en Excel. Eh, vamos a mostrar un poquito cómo funciona y luego le vamos a mostrar un poco los elementos y el código que utilizamos. Para empezar tenemos eh, lo que sería el panel de inicio o el panel principal donde tenemos el logo de la compañía. El eslogan, entre otras cosas, y este pequeño formulario que está aquí construido en la hoja, donde tenemos como dos celdas con datos: una es el usuario y la otra es el password. Luego tenemos un botón y luego tenemos diferentes hojas con datos. Estas diferentes hojas son las que, de acuerdo al usuario y el nivel de acceso que posea, van a poder ver o no, o editarlas o no. Para graficar un poco esto, les vamos a mostrar la hoja que tenemos. Esta hoja que se llama usuarios, que simplemente están los usuarios con la contraseña y el nivel de acceso que tienen. Fíjense que por ejemplo el administrador, es el administrador de todo el sistema, puede ver todos los datos, todas las hojas, escribir y modificar a su antojo. El invitado. Luego tenemos otros usuarios aquí que son de nivel estándar y aquí tenemos otras hojas, por ejemplo, nivel de acceso, que aquí lo que se hace es se define de acuerdo al tipo de usuario que nivel de acceso tiene. Fíjense que aquí está. Luego tenemos una hoja que es de base de datos 1 uno que denominamos aquí que es de empleados por ejemplo otra hoja base de datos 2 con unos otros datos y por último una hoja de informes la idea de esto es que el administrador pueda crear usuarios por ejemplo y hacer modificaciones en las hojas el invitado solo puede ver el informe y el usuario estándar puede trabajar con las hojas de base de datos y además con el informe. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a volver a cero la aplicación. Fíjense que aquí se ocultaron todas las hojas y solo quedó la, la página de inicio. En esta página de inicio, nosotros fíjense, se seleccionamos el usuario y... De acuerdo al nivel de acceso que posea puede ver o no las hojas. Por ejemplo vamos a probar con el administrador. Ponemos la contraseña y con el botón ingresar fíjense que nos muestra todas las hojas que puede ver el administrador. El administrador puede crear sobre todo usuarios nuevos y darle un tipo de acceso. Luego vamos a, aquí tenemos un botón fíjense para salir donde vuelve al inicio. Por ejemplo, vamos a probar lo que sería el usuario invitado. Que fíjense que no, no necesita una contraseña porque justamente no tiene contraseña. Y puede ver, fíjense, la hoja de informes solamente. Luego vamos a probar los usuarios de estándar. Por ejemplo, este, pongo la contraseña y fíjense que veo base de datos 1, base de datos 2 y el informe salgo y vuelvo a la página de inicio un dato a considerar aquí es que fíjense que cuando pongo la contraseña y le doy enter en teoría no puedo ver qué contraseña está seteado por supuesto que sí me ubico aquí en la celda y fíjense me fijo en la barra de fórmulas sí la puedo ver con lo que lo que se podría hacer con esto es ocultar la barra de fórmulas fíjense, y se soluciona si no, la otra cosa que se puede hacer es proteger la hoja, fíjense, ocultar primero, fíjense, tener tildado esta opción, en proteger. Por lo que si, si, si protejo la hoja, fíjense que tampoco veo los datos de aquí de la celda. Ahora para trabajar lo desprotegemos. Otra cosa a considerar es que lo mejor sería tener protegido esta hoja para que no se puedan modificar los elementos, el logo, etc. Para lo cual deberíamos primero fíjense, desbloquear esta celda y desbloquear esta celda. Y si sí, ocultarla, la información que tengas. Entonces luego cuando protegemos la hoja solo podemos trabajar en estas dos celdas que nos interesan. Bien, ahora vamos a ver los elementos y un poco el código. Esto es muy simple, como les comenté antes, esta hoja va protegida. Estas dos celdas, se, en las propiedades, lo que hacemos es, en la propiedad de proteger las celdas, la desbloqueamos y la, des, en este caso está desoculta. y aquí la desbloqueamos y la ocultamos. Si revisamos otra celda, fíjense que por defecto viene bloqueada. Pero aquí, como van a ser la celda de nuestros datos, necesitamos que se pueda trabajar en esa celda. Si la celda está bloqueada, no se puede trabajar sobre ello. O no se pueden introducir datos. Bien. Aquí tenemos un botón. Eh, otra cosa a ver aquí. Fíjense, aquí introducimos esta... Fíjense, en número. Fíjense, personalizada. Y le pusimos, fíjense, para que dé la sensación de que es una contraseña. Fíjense, entre comillas, asterisco. Esto que hace que cada vez que introduzcamos un dato en esta celda, nos aparezcan los asteriscos. Y en esta otra celda, fíjense, lo que usamos es una validación de datos. Fíjense, aquí usamos un indirecto y lo referimos a un nombre creado en, esta, en la otra hoja. En esta hoja usuarios, creamos un nombre fíjense un nombre llamado a este rango lo llamamos usuarios y luego con la validación de datos y la fórmula indirecto nos lista nos lista esos usuarios aquí muy bien por otro lado tenemos aquí fíjense una fórmula larga que lo único que hace es busca si para este usuario, esta contraseña es la correcta en esta hoja O sea, compara si para el usuario, en esta celda, la contraseña coincide con esta contraseña La que aparece aquí Si coincide, no pone bienvenido al sistema Si no coincide, le pone este mensaje o cualquier otro mensaje que queramos Bien, con eso terminamos aquí Luego, creamos dos macros, fíjense, venimos aquí en programador, y hay dos macros. Una que es ingresar, y la otra que es salir. Primero vamos a ver otra cosita más acá, que aquí en Usuario, fíjense, que tenemos ya definidos los usuarios, unos, algunos usuarios, se podría agregar otro aquí. Y tenemos las contraseñas y el tipo de acceso. Bien, aquí arriba utilizamos, fíjense, un, unas celdas auxiliares que aquí, como en la hoja de inicio no podemos utilizar fórmulas ni nada porque se vería lo, de dónde sacamos los datos, fíjense que no hay fórmulas, no hay nada las fórmulas las traemos aquí, fíjense que esto lo único que nos trae es lo que hay aquí esto lo que hace es buscar para ese administrador qué contraseña es la correspondiente. Esto lo que hace es buscar para este usuario qué tipo de acceso tengo. Y luego aquí lo que hago es comparar, comparar si esta contraseña es igual a esta contraseña. ¿Se entiende? O sea, de nuevo Aquí traemos lo que dice aquí El usuario Luego, para ese usuario tenemos una contraseña Esa contraseña la sacamos de esta tabla Luego, para ese usuario determinamos qué nivel de acceso tiene Y aquí lo que comparamos es si sí, esta contraseña es la misma a la que está introducida aquí. Bien. Ahora, este dato nos va a servir para la macro. Eso es todo. Ahora, vamos a abrir el módulo Visual Basic y vamos a fijarnos en una propiedad. Fíjense que aquí aparece arriba aparece el listado de hojas que tenemos en el libro. Hoja 1, hoja 2. Cada hoja, si nos fijamos acá en la hoja de propiedades, tiene una propiedad que se llama visible. Fíjense, y tiene valores. Menos 1 es visible, 0 es oculto, y después la el 2 es muy oculto. Esta opción, la 0 es, vamos a revisar, Vis visible es esta opción. Fíjense, ocultamos, ese sería oculto, pero nosotros si vamos a mostrar, podemos mostrarla de nuevo. Y la Veri Hayden lo que hace es, o sea la opción esta, que no podamos con la propiedad aquí mostrar, no lo podamos mostrar, nos sigue sin aparecer la hoja. Eso es la diferencia. Aquí tenemos otra hoja oculta. Que no tienen ninguna información. Bueno, elaboramos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Básicamente, lo que hacemos es vamos a revisar la macro salir. La macro salir, lo que hace es, fíjense, de acuerdo. Fíjense acá, utiliza un set case que está explicado en el blog que para esta variable que lee lo que hay en la hoja usuario en el rango de 4. Hoja usuario rango de 4, justamente lo que le dije aquí. De acuerdo al tipo de acceso, o sea, al valor que tiene esa celda nos muestra cierta información o ejecuta cier ciertos códigos. Los códigos que ejecuta son, fíjense, es utilizar esa propiedad que dijimos anteriormente Sheets Usuario, así se define la hoja Visible, se, le, se define la propiedad y 2 se define esa propiedad que dijimos la variable que ten, tomaba el número 2 que es para que no se vea la hoja y tampoco se puede mostrar con con el clic aquí derecho bien entonces fíjese que si es administrador oculta todas las hojas si era estándar oculta la hoja que vería el usuario estándar así como también si era imitado luego fíjense que aquí Sheets inicio en el inicio borra la contraseña y nos posiciona en la, en el rango F19 si venimos a ver aquí F19 está la contraseña Borra la contraseña, eso es lo que hace el código Bien, ahora, si esta era la macro salir Ahora si miramos la macro ingresar es muy parecido Pero hay una pequeña diferencia Fíjense que leemos esa celda D4 en la hoja de usuarios donde nos decía el tipo de acceso también utilizamos un select case para elegir de acuerdo a ese valor qué código ejecutamos, fíjense que es, si es administrador muestra todas las hojas, o sea que toda la hoja nos pone en true la propiedad visible si es estándar pone la propiedad en true pero en las hojas fíjense que están permitidas para nuestro nivel de acceso y invitado lo mismo fíjense que es muy simple Utilizamos aquí un condicional, el condicional lo que hace es, se fija si el valor en E4 es verdadero, fíjense, aquí utilizamos una formulita que nos dice si es coincido o no la contraseña ingresada con la contraseña para ese usuario, si es falso por supuesto no tenemos acceso y si es verdadero si sí tenemos acceso, o sea que se ejecuta este código. El select case sirve para elegir de acuerdo a una variable que y una serie de opciones que código ejecutar. Esto está bien explicado en el blog, esto es solo el video, es un complemento y lo mostramos en forma rápida. Les sugerimos que vean el artículo relacionado en el blog. Esperamos que les haya gustado la idea. Le va a servir en sus mini aplicaciones. Por favor síganos en el blog, eh, denle like o suscríbanse en, la, en las páginas de las redes sociales y hasta la próxima. Saludos.